que lo tenemos acá... Me gustaría ver cómo sería el 8, porque lo llamé rechazó. No, sé si no, nada. no. ¿Cómo rechazó? No, nunca rechazaría ocho, sí, sí, sí, sí, rechazó. Rechazó, busqué. Dime lo que quieras. Cuando que que te llamé, bajemos la luz, que te pongamos. Nunca le nada. nada. ¿Qué sí, necesitas sí, sí, para dirigir? Dirigí. Esto es correcto. Necesito tuyo. que baje un poquito la luz. Esto, okay. déjalo sí. acá. Yo soy un poco pudoroso, ¿viste? Está sí. sí. bien, bro. Está tímido el Se quieren poner allá si se lo prenden. No, es que me gustaría el 8 arriba de la mesa, por favor. Subí, subí. El 8 arriba de la mesa, sí. Vamos, ¡Vámonos! La música, la la lo da, locho. La, locho, al medio no, es una me va música. Yo soy sí, medio pudoroso. Ay. No, vos podés, locho. ¡Qué lo eh. sí. lo eh. Muy bien, ¿eh? Locho. A ver, locho, vení. No, la no, boquita. no, no, no, bueno, muy bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Ya, muy Tenés bien. ojo. Sí, sí. ¿Cuándo fue la propuesta que te rechazó Locho? La apenas, no, no lo dejes mentir, ¿eh? No, apenas, dejó, yo no lo dejo mentir nunca. Apenas salió del Hotel de los Famosos, el primer llamado que recibió fue el mío. Sí, es verdad. Ah. ¿Sabes lo que me que no. No, porque me doy cuenta que tengo ganas más de apuntar a lo familiar. ¡Oh! oh. Y en el verano es una obra familiar, está bien. Ah, ¿y ¿ya la tenías esa propuesta? No, no es fácil Pero, hacer eso. ¿A mí ¿ya me te la habían hecho? ¿sabes? ¿La eh, sí, me la había. Me estaba Pero ahí. Pero lo que pasa es que antes. Serás si el segundo, no era el primero. Antes de entrar al ya hotel. La yo lo veía cuando venía sexy, lo veía tan desesperado al 8 No, porque lo claro, tan bueno, no. no, desesperado. Todavía no estaba majo, ¿entendés? Entonces yo lo veía, que estaba que... ahí con el trago, no, estaba falla. para un lado, para el otro. Mirando, digo, el tiene que estar acá. Después, claro. bueno, sí. salió con majo, ya es diferente. Es que te el se de... se Ahora de... está el claro, Ya, ya de ¿Qué iba a decir? Soy Vamos, otra ¿eh? persona. Claro. Vamos.